¿Y por qué no contestas? Es que... ¿Por esto... qué es el mal que le invitó a salir? ¡Tu primera cita! ¡Bendito sea el Señor! Ya te me estabas pasando de tueste, este, Canalá. Mira, mira, no soy Pepita para pasarme de tueste. este. ¿Todos? Somos pepitas en este comal llamado vida. Pero lo importante es que vas a tener tu primera cita. En este momento prefiero no pensar en hombres. Tengo otras prioridades. Bien. ¿Sabes qué, canalita? Te entiendo. Piénsalo así. Los hombres son como el picante. La comida sabe re bien sin ellos. Pero con ellos, sabe mejor. <risa> Hola. Lo malo es que si abusas, luego te da colitis. ¿Quién es ese, ese tal Moy? Nadie. No voy a salir con él, tengo mucha tarea. Vuelve la mula al trigo. Canala, aprovecha que ahorita estás firme. Antes de que la gravedad trate las suyas. Órale, te me vas con el Moy. ¿Y sabes qué? Si quieres, ni llegues a dormir. Sí, yo que todo me apuraba. Porque en una hora llega, ya es? le confirmé. Bueno, a Híjoles, me cae que qué rara la Dayana. Así jamás va a salir con su Domingo 7. ¿Cómo? ¿Quieres que salga con su Domingo 7? ¿Ustedes los ricos no entran?